Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, terminamos hoy estos capítulos sobre el, el Bump Steer eh, explicando un poco cómo se mide y cómo se corrige en la práctica. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las diferencias son muy pequeñitas. Estamos hablando de que la rueda, en, a lo largo de su diámetro, se desplaza décimas de milímetro de su eh, paralelismo inicial. Lo cual significa que necesitamos un sistema bastante preciso para ser capaz de detectar este Bump Steer. La típica primera medición que todos hacemos es poner un larguero muy largo, pues sujetarlo con dos sargentos y ver si comprimiendo y extendiendo los pensiones, el larguero, digamos, mantiene el paralelismo que tenía al principio o no. Como tengas diferencias de esa magnitud, es que tienes un Bampestir brutal, que será prácticamente inconducible el vehículo. ¿no? El sistema de detectar el, el Bampestir eh, con una buena precisión, pero con unos medios razonables, es el siguiente: existen ya kits prefabricados pero vamos es, es relativamente sencillo construirlo tú básicamente necesitas un, una madera un contrachapado normal y corriente le pones en uno de los extremos una bisagra pues estas estás de, como una bisagra de piano o dos bisagras eh, una a la izquierda y otra a la derecha y atornillas otra otra madera en vertical como si fuera un libro que pudieras abrir y cerrar pero de madera eh, en la hoja vertical de este, de este libro vas a colocar en uno de los extremos un un tornillo le insertas una rosca y le metes un tornillo le puedes incluso afilar un poco la punta para que sea más preciso de tal manera que tú puedas regularlo sacarlo o meterlo más y en el otro extremo de esta hoja vertical de, de nuestro libro lo que vamos a colocar es un es un dial indicador un dial indicador es eh, es algo parecido a un calibre, a un micrómetro, pero lo que nos mide son variaciones en las distancias. Igual que con un calibre nosotros medimos la longitud absoluta de algo y decimos que mide 52,3 milímetros, estos diales lo que nos sirven es para ver las diferencias en la longitud de algo. Básicamente son una esferita con una aguja y una, y una aguja que sale del cuerpo del, del dial que tiene un recorrido generalmente muy cortito, de apenas un centímetro. Tú construyes un soporte y eh, colocas el dial de tal manera que tengas el tornillo por un lado, que tú puedes fijar en una posición, con una tuerquecita para dejarlo condenado, y el dial en el otro. Ahora vamos a trabajar con el vehículo. El vehículo lo que primero que hacemos es calzarlo debajo de la, de la panza, eh, de tal manera que se mantenga la altura libre al suelo que nosotros tenemos de, de rodaje, con el peso del vehículo y el peso del piloto. Si, no te, si lo estás haciendo tú mismo, tendrás que poner un lastre equivalente a tu peso para, que, para calcular esta altura libre, ¿no? Desmontamos las ruedas y desconectamos los muelles, y amortiguadores en su caso, y si sí, llevamos las eh, barras estabilizadoras. La dirección la dejamos perfectamente recta y condenada, digamos, la bloqueamos en la posición recta. Algunos soportes de columna de dirección tienen un tornillito para bloquearla y si no, pues lo puedes bloquear. Pues, en caso de una cremallera le puedes poner un par de abrazaderas simplemente para que no se pueda mover. En donde antes iba apoyada la llanta, lo único que tenemos que construir es una, una placa indicadora, de nuevo, las hay construidas estupendas de aluminio, pero también lo puedes hacer con una madera. Necesitas un agujero grande en la parte central como si fuera el eh, para que encaje en el buje y los seis tornillitos para fijarla con los mismos tornillos como si fuera una rueda. Y en esta madera, habitualmente, pues simplemente dibujas una serie de líneas horizontales paralelas, por ejemplo, con un centímetro de separación entre ellas. Esto nos va a per permitir luego subir y bajar la suspensión viendo qué recorrido estamos empleando de, de suspensión. Y ahora simplemente lo que hacemos es colocamos nuestro libro, nuestro dial indicador, delante de esta placa de madera, fijamos el, el libro en el suelo, le pones unos pesos si quieres para que no se mueva, y dejas caer la hoja vertical sobre esta placa, de tal manera que el tornillo y el dial indicador reposen en equilibrio, perfectamente paralelos a este eje imaginario de la, de la rueda, y el dial indicador quedará más o menos, lo vas regulando para que quede más o menos a la mitad de su recorrido. Y aquí viene lo bueno. Lo único que tenemos que hacer es subir y bajar la suspensión. En el caso de un vehículo de inercia, como son muy ligeritos, lo puedes hacer incluso con la mano. En el caso de los coches grandes, lo que hacen es coger un gato y suben y bajan la suspensión. Ya hemos dicho que está sin muelles, ni amortiguadores, ni, ni barras estabilizadoras. Y lo que vas haciendo es, vas desde la posición de reposo central, que tú ya has marcado cuál es esta altura de rodaje, la subes un centímetro, la subes dos centímetros, la subes tres centímetros, y lo mismo, hacia arriba y hacia abajo, y vas marcando... ¿Cuál es la lectura de este día el indicador? Te dirá si la aguja se mete o la aguja sale respecto a su posición de reposo. Y eso es simplemente la indicación de si la rueda está girando hacia la izquierda o hacia la derecha. Por eso recordamos que hay que bloquear la columna de dirección. Con un sencillo cálculo trigonométrico, ya sabes, senos, cosenos y tangentes, seguro que puedes medir exactamente cuántos grados está desviando o cuántos, más bien cuántos minutos de grados está desviando la rueda respecto de su paralelismo inicial. Y puedes ir realizando los ajustes que tú quieras y comprobando in situ si logras eliminar este Van ¿Qué regulaciones podemos hacer? Lo primero, partimos del caso de que hemos construido bien nuestra suspensión. Pero siempre hay que hacer pequeños ajustes de cuestión de milímetros. ¿no? El ajuste más habitual es en el brazo de dirección. Nosotros anclamos la rótula de la exterior de la varilla de dirección. Una medida muy inteligente a tomar es... Que si tú tienes un ancho determinado, tu rótula de dirección tiene una anchura, no sé, de 10 milímetros, eh, el sitio donde la vayas a colocar no debería ser de 10 milímetros, debería ser, a lo mejor, no sé, de 16. ¿Por qué? Porque simplemente le vas a meter, por ejemplo, cuatro arandelas de milímetro y medio, dos por encima y dos por debajo y la rótula en medio. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si luego tú detectas que tienes bump steer, haces la gráfica y vas detectando... ¿En qué te has equivocado? Si es una cuestión de inclinación de la varilla o de longitud. Puedes corregirlo. Tú imagínate que dices, ah, pues necesito que la varilla esté, no sé, más inclinada. ¿Qué tienes que hacer? Quitar una arandela de, de la parte superior de la, de la rótula exterior de la varilla de dirección y meterla por debajo. De, ta, de esa manera la varilla está un poquitín más inclinada y vuelves a medir el Pampestir. Podríamos también plantearnos regular la altura de la rótula interior de la varilla de dirección. Generalmente es más complicado porque, claro, está anclada a nuestra cremallera, y subir y bajar una cremallera, cuestión de un milímetro, es más delicado. Además es un elemento que no conviene mover demasiado, entonces podrías montarlo sobre una, un raíl en vez de sobre unos agujeros y subirlo y bajarlo y poner unos tornillitos de ajuste, pero en principio se tiende a que, si lo puedes solucionar, lo mejor es dejar la cremallera tranquila donde estaba y eh, regular la inclinación de la dirección en la parte exterior. Tú calculas bien tu diseño, pero le dejas siempre 3 milímetros por encima y por debajo para pequeños ajustes que todos nos equivocamos. Y para regular la longitud de esta eh, varilla de dirección, pues por ejemplo, en el caso de que utilicemos una cremallera, eh, si nosotros, lógicamente, atornillamos o bien una rótula o bien una hembrilla en, en la propia cremallera, podríamos sacarla o meterla un poquito, podemos insertar unas arandelas y atornillar, de tal manera que tengamos unos pequeños milímetros de regulación de poder desplazar esa rótula interior hacia el interior o hacia el exterior del, del vehículo para hacer estos ajustes finos de Van Pestier.